Bienvenido a nuestro canal Monta y Clip Negocios online por internet, servicios y productos como sea multinivel u otros negocios que puedan ser rentables para nosotros poder generar ingresos a mediano plazo o en un corto plazo que sea rentable también vas a tener conocimiento de negocios que sean sin inversión, que sean en criptomonedas, bitcoin, dash, ethereum, entre otras es un sistema muy rentable con un sistema de apalancamiento que puede generar muchas ganancias largo, mediano y corto plazo dependiendo cómo tú te, tú te comprometas en el sistema vamos a tener sistema de marketing, Yo quiero invitarte para que podamos subir más contenido podamos formar un equipo muy grande no importa si en el lugar donde estés o te encuentres en cualquier país o territorio del mundo puedes suscribirte rápidamente y notifica la campanita para que puedas recibir cada video en cada instante cada semana para así poder sacar opiniones y consejos de negocios nuevos estaré formando un grupo de telegram donde podrán ustedes también dejar sus negocios, sus opiniones y poder comentar para poder formar una comunidad